Está herido en Chile, sufriendo una, sufrió una lesión en la columna, no se puede valer por sí mismo. Y nosotros le pedimos a las autoridades correspondientes que por favor nos ayuden a traer a nuestro hermano al país, que después que ella esté aquí, nosotros le vamos a meter la mano amiga en lo que es, en lo, en lo que es el cariño que él necesita. ¿Qué fue lo que le sucedió? Según tenemos entendido, él sufrió un. lo, lo, lo fueron a asaltar y le dieron muchísimos golpes y ya tú sabes lo dejaron tirado en el pavimento como lo dieron por muerto Supuestamente lo hirieron pero todavía yo no sé nada de él bien específicamente ¿Cómo se llama? Jesús Miguel Mansueta Santos ¿Las autoridades de... están dando apoyo? ¿Qué esperan ustedes? Bueno, de nosotros fuimos a Cancillería y en Cancillería nos dijeron que se iban a trabajar en eso pero nosotros solicitamos que, pues, por favor, al gobierno, que tengan compasión de nosotros para que nos ayuden a traer lo que yo digo, que aquí ella está mejor, porque allá ella está solo, no tiene quien le ayude a nada, solamente la enfermera, y sabemos que la enfermera nada más no lo va a atender a él